Eh, bien, explícanos primero qué es lo que es Videsk, por favor. Sí, Feliz. Mira, nosotros somos el primer video contact center plug and play del mercado. Básicamente nosotros humanizamos los mercados digitales, elevando la calidad de la comunicación que tienen las empresas con sus clientes, mediante una atención personalizada y humana, pero lograda de 100% de forma digital. Es una experiencia que se lleva a cabo mediante las propias plataformas de, los, de, los, de las empresas, página web, aplicaciones móviles o incluso en totems, o kioscos en, en lugares físicos. Ah, pero, ay, Cuéntanos, el, el ¿Cuál producto. ¿Cuál es la diferencia con, con Meet, con, eh, sí. con Zoom, con todo eso? Perfecto, no, es una pregunta súper común. Mira, en realidad nosotros estamos, el, el concepto del Video Contact Center va mucho más allá que solo la, la, la videoconferencia en sí. Diciéndolo de una forma bastante sencilla es, eh, una videoconferencia no es más que una funcionalidad de lo que hoy día tenemos en Videsk. Porque tú tienes la videoconferencia que es finalmente la atención que se logra, con, entre una parte y otra, pero esto no es escala si tú lo llevas finalmente a la atención masiva. Tú necesitas una fila virtual que administre esta demanda y de además que vas a estar recibiendo. Necesitas métricas, lecturas de métricas, reportes, etcétera, que te ayuden en la toma de decisiones. Necesitas administrar equipos de trabajo por diferentes líneas de negocio o servicios que una empresa puede entregar. Todo esto. Y en realidad muchas otras funcionalidades que en el mundo de la videotensión no existían, es lo que nosotros hemos desarrollado y hemos traído a... a Pero entonces, a... perdón André, ¿ustedes reemplazan el típico chat que uno tiene en las páginas web? ¿Lo complementan? ¿Cómo funciona bien tu, tu producto? Lo complementamos en realidad. Nosotros, ¿dónde, ¿dónde es que está la oportunidad de nuestra, de, digamos, de, de Videsk? Es agregar, es donde realmente la interacción humana agrega valor. Por ejemplo, eh, donde no agregaría valor, no tendría mucho sentido utilizar Videsk, siendo franco. En las preguntas frecuentes, por ejemplo, claro. que ahí los chatbots cumplen un rol eh, bastante, bastante idóneo. Pero si lo llevamos a otro tipo de atención, realmente hoy día en el mundo digital se perdió esa calidad de atención. Final, nosotros mismos somos clientes de muchas empresas, ¿verdad? servicios, productos. Cuando tenemos problemas serios, finalmente siempre nos armamos de paciencia para ir a una sucursal física a hablar con una persona que realmente nos resuelva el problema. ¿Por qué? Porque los call centers están de salida, o sea, cada vez más difícil encontrar ya, Exacto, entonces eh, eh, caso real. Hoy día en zonas australes de Chile, tú no, la, muchas empresas no tienen, no dan servicios. Claro, o sea, tú te compras ahí un sillón en una, en una tienda y está, vi, vives en Chiloé Exacto. o en, eh, en, en Punitaki, en, en la primera región, eh, y es imposible una, una sucursal, digamos, está claro. Exacto. De, bueno, de hecho, hay casos en, en zonas australes de Chile, eh, las personas tienen otro tipo de necesidades que van mucho más allá, como en, en el servicio técnico de las herramientas que utilizan día a día. Ellos viajan días completos para lograr este tipo de atención. Y a veces en vano, porque el servicio técnico está cerrado ese día, está cerrada la tienda. Y hoy día ese tipo de, de servicios también ellos lo pueden tener, porque claro, no tienen servicio en esos lugares, pero sí tienen internet y pueden comunicarse. Entonces eso es un poco la barrera que estamos rompiendo. Ya, y atención. te tengo una pregunta, ¿cómo lo haces tú para escalar? Porque como hay una persona, obviamente que la, sí. la atención depende de cuántas personas tengas disponibles para cada servicio. ¿eh? Exacto. Una persona... 15, 20, claro, lo que sí, El doctor Campos se puede pasar 5 horas hablando. <ríe> sí. Sí. No, perfecto. Mira, nosotros en realidad desarrollamos la tecnología, eh, pero finalmente esto es una alianza con las empresas, finalmente trabajamos con los colaboradores con los que las empresas ya cuentan. ¿Por qué? Porque finalmente esos colaboradores ya tienen todo el know-how de la industria en la que trabajan. Entonces, finalmente, esta es la forma en que se logra esta atención. Y cómo escala, para eso está justamente la tecnología que entregamos. La administración de demanda, filas virtuales, segmentación por servicio. Y además tú puedes también calendarizar o agendar a reuniones. Puedes tener llamadas en vivo, pero además las puedes tener agendadas. Entonces, va a depender mucho de qué dolor quieras atacar como industria, el cómo tú puedes configurar finalmente la solución para, para abordar este dolor. O sea, es una plataforma dirigida a la atención al cliente. Exacto. por lo tanto no tiene nada que ver con zoom ni con eh, ni con mit no. es una plataforma que hace que la empresa eh, o sea que, que la empresa se acerque al cliente y que se salte todo esto, eh, chat de hola soy lorenzo tu ayudante virtual exacto ¿Ah? exacto Sí. Oye, cuéntanos un poquito la, la historia de la empresa. ¿Cómo partieron? ¿A dónde están hoy día? Entiendo, veo tu página y que veo que están en cuatro países. ¿eh? Eh, seis, en realidad, sí. No seis países. Hemos, ah, no ya faltan bandera de acá. Sí, no les hemos actualizado. Banderas, gatos, sí, en no las hemos actualizado. Eh, mira, en realidad, una historia poco, poco ortodoxa para ser startup. La verdad es que nosotros no partimos con un MVP, salimos al mercado con un producto robusto, porque con Matías López, que es mi socio, no teníamos idea del mundo de emprendimiento en realidad del startup. Conocíamos el mundo de emprendimiento como. Típico. Ustedes son ingenieros, programadores, que el le... Mati sí, yo no, yo vengo del lado del derecho. Ya, ah, perfecto. <risa> eh, y bueno, o sea, la tú ragi... hiciste una empresa Pero como la tenés antigua de ingeniero, digamos, ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí. No, bueno, sí, a los dos. <risa> Pero, no, lo que pasa es que nosotros empezamos a trabajar la solución cuando descubrimos el, la oportunidad de negocio que fue desarrollando una solución para Zoom Latinoamérica. Uh -huh. Descubrimos la oportunidad en Ebucio. ¿Tú desarrollaste una, una aplicación para Zoom Latinoamérica? Sí, Zoom la plataforma. Mira. Sí, sí, el equipo. Uh -huh. lo, lo que pasa es que necesitaban, se logró en México necesitaban un, un desarrollo en particular que sus propios ingenieros podían hacer en ese momento. Y ustedes lo pueden hacer. y exacto, yeah. exacto, nos ganamos ahí el derecho a la duda, estaban tan desesperados que nos dieron la oportunidad, nosotros estábamos terminando la universidad, así desesperados están. Yeah. <ríe> y, y en un día logramos un MVP, en 24 horas quedaron locos y, y finalmente ahí, ahí, ahí se dio la, la... ¿Y no te compraron? La... <risa> <risa> o sea, yo después de eso digo, pegase para acá no. Sí, sí, sí, en realidad hubo hartas conversaciones al respecto y bueno, mutó digamos la idea, eh, la idea era trabajar un contact center que pudiera trabajar con videoconferencias diferentes marcas, porque encontramos que muchas empresas tienen contratos cerrados con diferentes marcas. Pero después nos dimos cuenta, para qué íbamos a estar de otra videoconferencia y desarrollamos además la nuestra. Nos demoramos tres años en desarrollar el, el, el, el producto, digamos, robusto. Eh, en esos tres años aprendimos mucho. A golpe aprendimos todo el mundo startup, Lean Startup, MVP, pero ya estábamos embarcados en la solución final, entonces ya no teníamos cómo, un, cómo dar pie atrás. Aprendizaje. Salimos al mercado entre, la, entre el estallido social y la pandemia. Fue horrible. Bueno, pero al mismo tiempo la, una oportunidad gigante, ¿no? Eh, todo, depende. todo buscando atención digital? No, no fue así. Ah. Pensábamos eso. Y la verdad es que, claro, estábamos desarrollando un producto nuevo que no existía ni en Estados Unidos ni en Asia en ese momento. Y el producto funcionaba bien. Pero ¿qué pasó? estamos en Chile. Y en Chile la verdad es que no todos se animaban. Y nos dimos cuenta que no bastaba tener una solución que funcionara bien para que las empresas la, la, la tomaran. Entonces... Realmente tuvimos hartos topes que, que tampoco tomamos en cuenta en su minuto. Y, y, los, y armarnos esa primera cartera de clientes fue difícil y finalmente fue como el respaldo que necesitábamos. Y hoy día ya eso está mucho, va, va creciendo mucho más rápido. Oye, finalmente, rápido. ¿qué pasó con Twitter? Que tengo acá en la, en la pauta que algo, algo, algo pasó ahí al principio. fue los que llegaron a los Musk a Twitter? Sí, es verdad. No, no. <risa> no lo que pasa es que eh, no teníamos producto todavía esto fue el 2019, no teníamos producto todavía y estábamos inscribiendo la marca en Inapi, y de repente nos llega una oposición, una demanda para revocar el dominio eh, y era de Twitter porque encontraban que el parte de nuestro logo se parecía a una de las marcas de Twitter y quedamos, quedamos locos porque en realidad no, no, no teníamos ni uno, de repente no teníamos plata ni para pa ir a, al centro a, a trabajar así mal, porque en verdad los primeros años fue gastar todos los ahorros que teníamos y pero fue como adrenalínico, porque al mismo tiempo era Twitter, o sea, no nos estaba demandando cualquier cosa de Twitter. Bueno, tú eres abogado, supongo que tú fuiste el que encabezó la defensa, ¿no? Sí, bueno, en realidad me conseguí un poco la firma con un, con un estudio de amigo amigos, pero yo me encargué de la estrategia y afortunadamente nos fue bien, ganamos, y, y bueno, todavía no teníamos producto, pero ya le estábamos ganando la demanda a Twitter, claro, así que bienario. lo vimos como una Oye, escenal... vi Desk, esto es recort. Con el pantallazo. Desde hoy